Así que vamos a entrar con Diomar y la Mala, vamos a ver si ya la tenemos en línea. Sí, la tenemos aquí en línea nuestra querida amiga, nuestra artista Diomar y la Mala. De verdad que nos sentimos sumamente contentos. El primero comenzar el día primero de mayo, el mes del de, Día del Trabajador y el mes eh, de las madres al final, el último domingo de este, de este mes eh, de mayo. Diomar, vamos a, a arreglar la cámara, poner el, el, el celular eh, de forma vertical, sí. Para así tener... ¡Ay, vertical! Exacto. Okay. Eh, exacto. Sí, así que, eh, Diomar, inmediatamente, eh, gracias y buenas tardes eh, por compartir con nosotros eh, en este espacio el toque del mediodía una vez más. Bienvenida. Ay, para mí un placer, tú sabes, en el atareo como siempre, pero todo lo que sea de San Francisco, lo que sea de ustedes, tú sabes que para mí tiene un, un, un toque especial. Y sí, a es así. Sí. La última vez que lo vimos de noche. Sí, ahora estamos en un horario eh, mucho más cómodo que ya, luego que todo pase, vamos a ver eh, si hacemos un mini concierto amplio que quedó bellísimo, que ya ven que no visitaste. Eso hermoso, quedó para la historia, hermoso. de verdad que... Bueno, yo de vez en cuando lo, lo pongo para tomarme mi copita de vino. Mira, eh, Diomari, bueno. eh, a propósito de esta pandemia, de esta situación, que nuestro pueblo ha sido uno de los más golpeados eh, con, esta, con este mortal virus. Eh, hemos visto que tú de forma espontánea eh, no esperaste que nadie te dijera, te bajaste allá en Santo Domingo a, a, a, como centro de acopio, pero tú misma vienes aquí a San Francisco Macorís y distribuye esta ayuda. Estamos viendo ahí en pantalla eh, parte de las ayudas que tú has recolectado. Eh, eh, y ha traído aquí a San Francisco de Macorís dime, de, ¿de qué forma así tan espontánea? y además arriesgándote tú y Hamilton aunque yo veo que sí. vemos, con, te vemos con un traje eh, de protección eh, pero eh, de todas formas no deja de ser un riesgo eh, con tu propia vida integral, integridad física y con tus seres queridos sí, pues comienzo diciendo, de, de, vamos al revés de la última parte para acá Fíjate, el riesgo eh, lo tenemos todos. O sea, mientras usted no salga de su casa, que usted entienda que usted se puede proteger y que no puede ser alcanzado por esto, pues usted se está protegiendo. Pero desde que usted tiene que ya que salir para la calle, usted corre riesgo. Qué bueno que ese riesgo que nos tomamos pueda, con, pueda convertirse en algo positivo. Entonces, si ya no estamos arriesgando, vamos a hacer lo positivo. Entonces, ¿por qué no tratar de, de, de usar la influencia que podamos tener desde nuestra plataforma para motivar a la gente a que sea solidario? Fíjate que la mayoría de personas que a nosotros nos respaldan no son de San Francisco necesariamente. Aquí en la ciudad capital hemos contado con muchísima gente que sigue nuestro trabajo y que esto se ha, ha venido a ser como quien dice la prueba, este tiempo de pandemia, eh, para mí como artista y eh, como ser humano, lo que ha venido a ser es un tiempo de prueba de cómo es que la gente percibe lo que nosotros hemos hecho en cinco años que tenemos aquí. Entonces, fíjate, las empresas se han, han hecho eco del llamado que nosotros le hicimos. Entonces, ellos son los que han querido ser parte. O sea, la gente, la gente de las empresas grandes de este país me dicen, Diomari, Gracias por dejarme ser parte de tu proyecto, de ayudar a tu pueblo. El que no sabe de dónde viene, no sabe hacia dónde va. Y el amor de, de tanto de Hamilton como mío, por nuestra familia, por San Francisco de Macorís, es un amor de gratitud. Hay diferentes tipos de amores, pero el amor de gratitud es un amor, señores, que eso es, es, perdura toda la vida, porque siempre vamos a estar agradecidos de que Dios no, fue allá que nosotros nacimos, no fue en agua, ni fue... En, en, en La Vega ni en Santiago fue en San Francisco entonces por encima de la, de la patria por encima del país nosotros somos de esta tierra que es una tierra de guerreros una tierra de gente que innovadora de gente emprendedora de gente que se ha caído y que ha levantado de gente que dice vamos a luchar porque esto, esto no es fácil pero nosotros podemos o sea nosotros tenemos un orgullo tan y tan grande que lo hemos llevado a otras fronteras lo hemos sacado incluso del país y ese mismo orgullo lo llevamos en donde quiera que hay un Franco Macorizano. Entonces nosotros somos ejemplo de eso, porque Jami también 15 años fuera y yo 30. Imagínate tú cómo no vamos a quedarnos, no podemos quedar con los brazos cruzados. Y lo que estamos haciendo no es buscando ningún tipo de reconocimiento ni nada. Simple y llanamente queremos inspirar a otros a que tengan la iniciativa. Eso es básicamente todo. Nosotros no andamos atrás de nada porque gracias a Dios no necesitamos reconocimiento. Pero sí poder motivar con el ejemplo, con el ejemplo, no con palabras, con el ejemplo, motivar entonces a los demás, a los que nos siguen, no solamente franco En estos, eh, hay un grupo grandísimo de voluntarios, y yo quiero que tú sepas que los únicos Macorís son nosotros dos. Eso es increíble. Eso es impresionante. Yo me quedo con la boca abierta y digo, yo, señor, gracias. Muchas gracias, señor, porque a todas estas le echamos eh, toda eh, la, la gloria, ¿no?, y todo lo, lo, lo toda la alabanza a que Dios realmente sí tiene un plan grande y va abriendo esos corazones, porque de qué me vale a mí pararme aquí a hablar con ustedes, señores, si nosotros no podemos tocar a la gente que nos está viendo, a la gente que está llegando este mensaje, no vale la pena, ¿verdad? Entonces, sí. ese toque grande, ese toque, ese toque viene de lo alto, Roberto. Amén, amén, amén, amén. Mira, eh, eh, Diomari, eh, ustedes han impactado una gran cantidad de, de familias aquí en San Francisco sí, eh, sí. de ¿Como eh, eh, ¿Cuántas familias o cuántas personas ustedes eh, han estado eh, ayudando y a cuáles sectores eh, principalmente? y ¿De qué forma lo están haciendo? Porque vemos que también eh, están yendo a al asilo de ancianos y a otras entidades sin fines eh, de lucro. Mira, nosotros, nosotros decidimos porque primero empezamos colaborando con un grupo que hay allá también y después dije, bueno, realmente a San Francisco está llegando ayuda directa de muchísimos sectores, tanto el sector privado, sector público, eh, eh, amigos, Franco Macorizano, se fuera Entonces a mí me gustaría trabajar directamente con la gente que yo siempre he colaborado, porque también esa es otra, tú digo, yo me gustaría pues como soy madrina de la escuela de, de sordos de la región, pues estamos trabajando con los, con los niños. Estamos trabajando con los niños, con los padres de los niños. Imagínate que esta, esta, esta, este, este tiempo de cuarentena ha sido difícil para los adultos. Figúrate tú para los ancianos que no entienden eso y figúrate tú para los niños que no entienden nada. Nosotros estamos recolectando hasta juguetes para los niños. bizcocho, galletitas, refresco, helado. O sea, tú no te puedes imaginar. Nosotros no hemos enfocado en los niños. ¿Ves? Y nos estamos enfocando en las madres que son madres solteras, porque tú sabes que es un, eso es un proceso. Allá hay muchas abuelas que están criando nietos porque las madres no están. Muchas madres que se tuvieron que ir del país buscando una mejor vida y dejar los niños con los abuelos. Tú no te imaginas aquel contraste entonces, Roberto, porque eso hay que verlo como nosotros lo hemos visto. Este contraste de una señora mayor de algunos 80 años que no tiene una idea, entonces unos niños de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, que tú dices, pero entonces, ¿qué es esto? Entonces ese tipo de cosas es la que más me preocupa, porque yo decía de un principio el hambre, el hambre, por ahí viene el hambre, por ahí viene el hambre, por ahí viene el hambre. Eh, eh, y quise enfocarme más en comida, en alimentos, en comida, y entonces, eso es lo que hemos llevado. ellos Hemos llevado mucha comida y estamos llevando, porque lo estamos distribuyendo por 50, de 50 familias. Nosotros queremos hacer las cosas por sectores, pero familias que nosotros vamos y chequeamos, y vemos y analizamos quiénes, quiénes realmente necesitan la ayuda. ¿Quiénes son los que no tienen remesa que viene? ¿Ves que eso sirve también para, para sustentar el hogar? ¿Quiénes son los que no tienen trabajo? ¿Quiénes son los que y a eso que estamos llevándole la ayuda, realmente. Nosotros trabajamos con el bosquecito por allá, por Jesemaní. Eh, es una, una comunidad de... Bueno, nos hemos hecho prácticamente eh, eco de, de ese llamado que nos hizo Nino para terminar de construir esa, esa iglesia. En, en, eh, y es un equipo de voluntarios, de gente que trabaja con una comunidad muy pobre. Muy pobre, pero muy pobre. Y con esa gente nosotros tenemos ya dos años trabajando. Nosotros trabajamos también con el asilo de ancianos. Nosotros fuimos a llevarle una parte, una primera parte de las cosas que tenemos, porque la misma Sor Virginia nos dice, Dio Mari, tenemos ya un... Eh, son tan conscientes la monjita, honestamente. Ella te dicen, tenemos el almacén lleno, traen una parte, guárdalo la otra, que de aquí a un mes nosotros no vamos a tener nada. Y nadie <risa> se va a acordar de nosotros. <risa> Óyeme, qué honestidad tan grande. Estamos trabajando... Con, con la gente de, de, de, de la Casa del Pobre. ¿Sabes que con la Casa del Pobre ya hemos hecho tres actividades aquí en la, en la Casa de la Anunciación? O sea, nosotros recolectamos en el año completo y hacemos dos y tres actividades para recaudar fondos para esas instituciones sin fines de lucro. Nosotros hemos querido hacer esto más bien um, dirigida específicamente a la gente que puede eh, distribuir apropiadamente... Lo que con mucho sacrificio y con esta cara de frente me responsabiliza a mí como figura eh, pública de este país. Ese es un tema. Sí, eh, de verdad, no verdad que, que, que, que no solamente como tú has puntualizado, en medio de esta pandemia, he estado presente con las causas más nobles y la gente más necesitada de tu pueblo, de nuestro pueblo, San Francisco Macorís. Yo, Mari, eh, pero me gustaría en lo personal, tú cómo has sido afectada. Eh, con esta pandemia, sabemos eh, la triste pérdida que hemos tenido de muchos franco macorizanos en la ciudad de Nueva York, donde tú residiste por tanto tiempo. Eh, eh, ¿Cómo ha sido golpeado en la parte personal y directa de Diomar y la Mala esta pandemia? Mira, Roberto, hasta ahora, de las pocas entrevistas que nosotros hemos dado, porque arriba de esto nosotros estamos trabajando, o sea, venimos de recoger una una donación, que tú sabes que veníamos por el camino, ¿verdad? veníamos sí, sí, a recoger sí, sí. una donación. Hay visto tu vehículo de, lleno de, de funda y de cosas y atrás de acá? No, no, no. Nosotros tenemos dos guaguas y la dos guaguas eso es busca, busca, busca. Es donde quiere que nos dicen. En la de las 17 para allá arrancamos a buscar a Tequimalito, lo que sea. Nosotros vamos y lo buscamos para que no pongan un pretexto. Pero muchas empresas nos mandan sus sus su mensajero y nos mandan su equipo y su vehículo también con todo. Bueno. Déjame decirte que yo, hasta ahora, como te dije, no había dado muchas entrevistas porque esto lo hacemos. Y he tenido que publicar cosas. ¿Tú sabes por qué he tenido que publicar cosas? Porque ya tengo un compromiso con las marcas. O sea, tenemos compromiso con Colgate y Palmolive, tenemos compromiso con Bepensa, que son la gente de Coca-Cola, de Sprite, de, del de la, de Agua la Dazani. Tenemos compromiso con, con muchísima gente, con, con, con el grupo eh, de leche rica, que es el de los braches. Tenemos compromiso. ¿Con quién es Hamilton? Con, con todo el mundo. Eh, mercacil. Con Mercasit. Y por eso nosotros hemos empezado a poner de publicaciones, porque antes de ahí nosotros no habíamos puesto ninguna publicación, para nada. Por eh, es por compromiso que lo estamos haciendo, pero después de ahí uh -uh, jamás importó. Mucho menos yo ponerme a sentarme, a dar entrevistas. Tampoco. ¿Por qué? Porque yo siempre me ha gustado que mi trabajo hable por mí. Mi trabajo tiene que hablar por mí. Y el día que mi trabajo no hable por mí, entonces yo estoy mal, muy mal. ¿Ves? Porque hay que practicar con el ejemplo. Usted no puede predicar con el ejemplo. Usted no puede estar hablando por hablar. Sin embargo, esta entrevista para mí es tan importante porque es la manera directa de yo poder llegar a la gente de San Francisco, especialmente. A la gente de San Francisco. Y nosotros hemos hecho un esfuerzo más... Imagínate, nosotros estamos en la casa... Que prácticamente yo casi no puedo ver a mi familia porque entonces es de lejos. Nosotros llegamos, entramos por el por el, por, la, por el el barrito de servicio, por la entrada de atrás. Por ahí mismo tenemos el baño, no, por ahí mismo tenemos el Londres, que es la lavadora, la secadora. Por ahí mismo está toda esa ropa por ahí. Gracias a Dios hay muchas empresas también que nos han cuidado y nos han dado mucho alcohol, nos han dado demasiado eh, cosas para protegernos, mascarillas. Nosotros no nos falta eso. Entonces, cuando llegamos, yo llego de cocinar de aquí, de, de, de Maldeamora, que tú sabes que estamos cocinando todos los días, llegamos, yo me pongo a cocinarle a mi familia, y luego de ahí, ya entonces, le pongo la mesa, ellos comen, y cada quien se va para un cuarto, y nosotros nos quedamos en la sala. O sea, nosotros aún estemos corriendo riesgo, nosotros nos mantenemos en la casa totalmente aislados. Y esa es la parte más difícil, realmente. Esa es la parte más difícil más difícil de lo que te he podido decir. ¿Qué me ha pasado a mí personalmente? Yo estaba en Nueva York. Al yo estar en Nueva York, cuando empezó esto, nosotros hicimos un, era un evento que había en San Francisco, precisamente, y se canceló, pero ya estábamos allá. Entonces yo tenía una presentación. El mismo día que abrió el presidente, se llenó y fue de San Francisco, gente de Macorí que fueron. Pero fueron porque fueron, o sea, como somos nosotros. Mi amor, yo quiero que tú sepas que nosotros adelantamos el vuelo, mi esposo y yo, y nosotros pudimos salir de, de, de Nueva York el sábado. Y yo quiero que tú sepas que llegamos aquí y el martes ya en la mañana ya habían cerrado el aeropuerto aquí. O sea, si nosotros wow. teníamos vuelo para llegar el viernes, entonces lo adelantamos gracias a Raquel, que siempre está conmigo. A Raquel para mí es una gente que no tengo ni palabras. Así que Raquel, el día del, del trabajador te felicito porque eres una de las mujeres que más admiro en, este, en esta vida. Felicidades Raquel, de Raquel Travel. Bueno, pues así llegamos. ¿Y cómo llegamos? Pues inmediatamente a trabajar, a trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Que me fui enterando de los compañeros que estuvimos juntos allá y que ellos como siguieron en su vida normal allá, pues están contagiados eso me ha dado a mí la gente que se ha muerto gente que yo conocía la gente que hemos perdido allá, gente del medio porque acuérdate que para crear conciencia de quédate en tu casa en una ciudad como Nueva York es muy difícil porque es la ciudad que no duerme es la ciudad que trabaja de noche y de día que tiene actividades entonces nuestros compañeros que muchos de ellos pues, eh, se manejaban en, en centros de entretenimiento, acuérdate hermano sí, sí. mira, muchos contagiados, eh, muchos contagiados, muchos. Y ya tú sabes, mira, San Diomari, no te puedo ni contar. y quiero felicitarte eh, por la gran labor superloable que estás haciendo, de verdad, que felicidades, eres una gran mujer. Quiero hacerte esta pregunta desde tu perspectiva de ciudadana. Según algunos entes políticos, eh, República Dominicana es ejemplo de, de mantener y de acatar, mejor dicho el toque de queda entonces, tú que estás cansada en la calle o sea, el dominicano desde tu perspectiva realmente está guardando la cuarentena para ser ejemplo a nivel mundial qué linda tú, esa pregunta tan bella que tú me haces porque tú sabes lo, lo honesta y lo transparente que yo soy ya tú sabes que yo te voy a decir lo que es verdad tú sabes bueno. que yo te voy a decir lo que es porque gracias a Dios no tengo, no tengo compromiso con nadie con ningún partido político, gracias al señor, hasta ahora. El día que lo tenga, pues bien, y tendré mis razones, pero todavía no. ¿Qué significa eso? Que yo puedo hablar libremente, no tengo que sentirme mal por nada, y te voy a decir lo, lo que yo pienso, porque vengo de un país desarrollado. Puedo hacer una, entablar alguna diferencia. No podemos, bajo ninguna circunstancia, continuar con las comparaciones con Estados Unidos. Eso es un error que aquí se hace, pero diario que tú lo haces sin darte cuenta. O sea, no podemos, señores, porque son dos estructuras de sociedades diferentes. Por lo tanto, somos un país tercer mundita, que él es un país primera potencia mundial hasta ahora entre, tú sabes, el cuidero que se está armando por allá, pero mientras tanto, ñao, ¿verdad? Entonces, no podemos continuar con esas comparaciones, por favor, porque los ciudadanos de ese país, tienen otra mentalidad, porque el mismo sistema lo va preparando para eso. Por eso nosotros tenemos esta mentalidad y somos tan capaces de abrazar, de andar, de janguear, de, de todo celebrarlo, de que viene una huelga, nos juntamos para jugar. Ellos no tienen eso porque son calculadores. Entonces no podemos criticar lo que por muchos años a nosotros ha sido una virtud de que el dominicano es tan hospitalario, tan chulo, tan alegre. Pues eso se da en esta pandemia. ¿Cómo tú lo vas a forzar a ellos a que no se ten, a que no todo el mundo junto? No hay conciencia de eso. No existe. Por lo tanto, ellos hicieron un esfuerzo la primera semana para estar de moda en las redes sociales. Esto se convirtió en una moda, como se convirtió en moda lo de la bandera. Eso fue una moda impuesta por las redes sociales. Eso se tumba inmediatamente. Pues Tú te estás volviendo. No, mi amor, eso lo sabemos. Entonces, ¿qué es esto? Nosotros estamos siendo influenciados por el virus más grande de la bolita del mundo, que se llama las redes sociales. Es el real virus. Entonces, después de este virus, después de ese virus que no es físico, que es mental y emocional, ya nosotros pasamos a ser tendencia. Todos queremos ser tendencia. Todos queremos un like. Todos queremos tener posts que sean... Eh, Acaben con todo, sin, sin importarnos ni siquiera el contenido. No, esto va a acabar, esto va a matar y yo voy a hacer tendencia. Oye, qué protagonismo, eso lo hace sí. la ignorancia, eso lo hace la ignorancia. Entonces nosotros tenemos que ver, por eso mi atareo tan grande en este país cuando yo llegué, por restaurar nuestra identidad nacional. Por eso mi disco se llama Quisqueyanas. Por eso yo cocino, eh, mondongo, patica, sancocho, cocido. O sea, eso es lo que yo hago. Cada uno de mis pasos y cada una de mis cosas obedecen a un mismo norte que es restaurar nuestra identidad nacional. Las redes sociales, ¿qué han hecho? Acabar con todo eso. Entonces, ya hay más reporteros que tú que eres periodista, que tú que eres presentador, hay más presentadores que se roban el show, pero peor son los canales y las marcas que apoyan eso a sabiendas de lo que yo estoy diciendo. ¿Entiendes? Peores son las marcas que apoyan eso y se convierten en patrocinadores, apoyadores de todo lo que pueda pasar por ahí sin filtro, porque eso es sin filtro. Entonces, si sí, a ti a mí que eso va, no va a llegar, tenemos tal vez un poquito de conciencia, pero eso va directamente a los más felices, a los que nunca han ido a la escuela, a los niños a los adolescentes que todavía no tienen personalidad definida, entonces ¿qué tú crees que ha pasado con esa pandemia? Nada, mi amor, pasó la primera semana, tuve el mundo trancado y después era el show de que deja ver a quién le cogió el toque de queda. Ay, Dios mío, vamos a ver, mira, agarré un apulanito, súbelo. ¿Dónde tú estabas cenando? Cenate, súbete. O sea, eso no puede ser, vi que, vi que una, vi que, vi que, oígame, oígame. Mira, Entonces, de ahí tú deduces es, es, por dónde que vamos. Y sí, mira, Diomari, de, de excelente de, de, de, la, la respuesta que diste. Y de hecho, eh, se ha visto que los influencers, los tan influencers de las redes sociales en esta pandemia, no fueron ningún influencer. Yo, madre, mira, para eh, que, <risa> que jamás te no me mate, porque ustedes tienen mucho pedido ahí en Mateo. No, eh, gracias a Dios, la, la comida tuya eh, eh, eh, es bastante buena y la gente. La gente sigue en medio de esta pandemia y más ahora que la gente está cansada de cocinar en sus casas. Pero no puedo dejarte, ir, no puedo dejarte ir, sin que tú me cantes una canción para este fin de semana, que ya culmina, arrancamos un mes, pero culminamos una semana, para que la gente se alegre un poco, porque eh, eh, esa es también tu misión como artista, eh, que es sí. la parte emocional. Y quiero una canción, sí. de esas canciones bonitas que tú tienes, para despedir esta entrevista tan maravillosa, y tan orgánica como tú siempre eres, y nada se sí Sí, muchísimas gracias. Antes de cantarte un pedacito de alguna canción, fíjate, hemos combinado lo que es el entretenimiento con, con las buenas obras. Eh, ¿Por qué? Porque somos artistas y por encima de todo eso tenemos un compromiso eh, social. Sin embargo, eh, somos más que todo lo demás, a lo anterior mencionado, somos personas optimistas. Somos personas positivas. Entonces, al ser positiva, yo de todas las adversidades la he convertido en, en, en oportunidades. Por eso, a mi nombre de Mala, lo hicimos Mujer Auténtica Luchadora Activista. Porque todo lo que es negativo, yo lo torno en positivo, porque es un propósito que tengo de vida. Entonces, eh, me ha tocado ir a cantarle en todos los lados y en todas partes, mi amor. Yo he cantado con todo el mundo, donde quiera que voy, llego cantando. Eh, cuando voy al mercado a comprar todas mis cosas, voy cantando. Y de eso se trata, de no reflejar más de lo que ya está, no hablar más de lo mismo, porque ya esa realidad la tenemos ahí. Entonces vamos a tratar de simplemente amenizarla un poquito y, y bajarle un poquito algo, porque cuando la gente no puede dormir, ahí es que piensa y piensa y piensa. Mientras está despierto y está en el día, pues si se puede alegrar con una cancioncita, pues yo lo hago, con amor. Y sobre lo de la cocina, tú sabes que esto es diario. Eh, estamos claro, alimentando hasta a los perros y a, y a la palomas, esto es, es una cosa emocionante, eh, eh, bella. y los fotos que tú también estás recaudando alimento para los perros y los gatos. Mucha gente se ha olvidado que, que, que, que esas palomas que están en los parques, que se alimentan principalmente de las personas que van allí a echarle comida, ahí estamos viendo en pantalla, eh, eh, funda para... Para comida para gato, me parece que es. Ay, aquí traen de todo. Gracias a Dios. Ajá. Qué bueno, Dios Y yo te felicito. Bueno, por mí gracias. No, no, no. No, no, no, esto es un equipo. Esto es un equipo. Míralo, ahí está el fajado empacando las cosas porque tiene que irse llevar comida que han pedido ya. Han pedido las siete potencias, han pedido sancocho. O sea, aquí de todo seguimos cocinando. El momento lo que yo paso cuando termino es... ¿Tú quieres verlo, mira? donde quieren ver empacando, eh. bueno, Un a mi gente. Gracias de verdad por el apoyo y siempre por estar ahí, Roberto, y tu compañera. Muchísimas gracias y aquí estamos. Pronto vamos a correr otra vez. Enséñame a los muchachos el almacén aquí para que vean lo que tenemos. Oye, oye, oye. No, yo lo voy a cantar un chingue. El momento más chulo para mí, ¿tú sabes cuándo es? Cuando yo me siento allá a las tres y media, nosotros hemos cocinado y todo, yo me siento a echarle el maíz a la paloma, mira. La palomas andaban rodando, ¿verdad? Por el parque Colón. Pues ellas fueron llegando hasta aquí, parece que se regó la boda y aquí estábamos teniendo los animales. Y ellas vienen a las tres y media, eso es impresionante. Entonces me paran aquí como si fuera una fila ahí de palomas, cuando yo abro la puerta, y yo salgo y me siento a echarle maíz. Estos son, eso es como 20 minutos que yo duro en eso, en lo que terminan de recoger para irnos. Yo quiero que tú sepas, que a ellos les canto, pero yo recibo al mismo tiempo ese mensaje. Esta tierra, señores, es de todos. La tierra es de todos y ellos son parte de esto. Entonces los animales, plantas, todo lo que es ser vivo. Nosotros tenemos un compromiso con la tierra de cuidarla. Qué Así bueno es. que esta pandemia haya servido para eh, enseñar unas pequeñas cosas. Entonces yo te Así voy a es. cantar ese pedacito de la canción que yo canto cuando termino. Okay. Canto esto porque dice... Pues en esta vida hay que luchar sin escuchar a los demás. Hay que querer también lubiar y recordar. Ay, es que yo así siempre fui De San Francisco de Macorís A mi manera Un abrazo Ay, para mi familia, un beso grande Luis, te amo, Mi Inche Cuídense, nos vemos la semana que viene Dios lo bendiga <risa> Bien, beso con esa canción sin desperdicio que llega al alma. Vamos a la última pausa, señor para ya retomar con la parte final de este su espacio, el toque de mediodía.